jesús te invita jesús te invita a ti y también está invitando a tu familia a entrar en ese camino de cambio ese tomar conciencia y renunciar a toda situación que te está impidiendo ser un verdadero creyente que pueda te dar testimonio del amor de dios en tu vida la cuaresma tiene que pasar eso en ti. Ser un hombre, una mujer que mire su historia bautismal, su realidad. Y empiece a tomar conciencia y tomar decisiones fuertes en su vida espiritual. Anímate. También anima a tu familia. Que la Virgen interceda por ti por tu familia. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.